El decir, bueno, la primera quiero hablar con un adolescente, no es muy fácil, es fácil, si sí. Antes de la adolescencia, que ha tenido también sus años de vida en la familia, entonces has mantenido tenido una, una comunicación con él. Si tú desde pequeño tienes comunicación, una, una comunicación fluida correspondiente a la edad que va teniendo, tú vas creciendo, tu comunicación va creciendo con la suya a medida que van pasando los años. Entonces, si yo he tenido, no he tenido comunicación con mis hijos cuando tenían 10 años, pues porque, bueno, él simplemente era reñirle, o era no escucharlo, o era, pues cuando te llega a los 14 ya, ya puedes querer sentarte con él, que vaya, pues, a si es que yo a ti no te conozco de nada, si es que a ver, te conozco porque me haces la comida, me haces la cama y me tienes la ropa preparada. Yo creo que lo importante es desde pequeño que él te vea como una persona con la que puedes hablar, no como tu amigo, porque tú nunca puedes ser amigo de tu hijo, tú eres su padre o su madre, nunca como amigo, pero... Pero tiene que ser desde pequeño. Cuando llega la adolescencia, claro, te, te, te encuentras con que se va cerrando, porque ya hay secretitos que, ya hay cosas que tu madre o tu padre, tú no quieres que sepan. Pero si intentas sacarle, y lo ves con la mayor normalidad del mundo, yo creo que es un poco darle confianza. Que si ya la tienes desde pequeño, la vas a seguir teniendo, pues tienes que empezar ahora de cero, empezar a ganártelo con confianza y poniéndote un poco, muchas veces, a su altura. Cuando los niños son niños, bebés, te tiran al suelo con ellos. Porque te tías y porque te potrean y, por... y tú, yo por lo menos me encantaría de que eran chicos. Entonces ahora, pues si me tienen que contar sus cosas, pues te las cuentan cosas. Habrá que se guarden, lógicamente. Pero bueno, mmm, creo que tiene que venir desde abajo. Esa comunicación desde abajo.